Bienvenidos a su programa Fiesta Mayor en este sábado, día de nuestra amada patria, feriado Muchos están en camita, ahí compartiendo con la familia, con los hijos, de repente con la parejita Pues aquí estamos, esta es su mejor opción para que usted nos pueda acompañar durante estas horas con un programa con música, invitados especiales Hablaremos de nuestra amada patria Estaremos hablando del mes de la Pachamama Estaremos con nuestros compositores y nuestros artistas Y por supuesto estaremos con la grata compañía de mi querido Max Que ya está listo en el bar para hablar precisamente de esta fecha Mi querido Maxicho, buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Lidia Feliz de verte <ríe> y esa sonrisa Ay, gracias, de oreja a oreja Eso O de enero es. a diciembre, como dicen ¿no? Exactamente, ahora sería de enero a 6 de agosto <ríe> Exactamente Hoy vivimos una fecha muy especial 197 de independencia De nuestra amada patria Nuestra querida Bolivia A ver ah, qué sí, podríamos es, hablar en pocas palabras De Bolivia ¿no? Mucho, mucho, Ahí tenemos una larga historia Exacto. Son 197 años Exacto, son 197 años De independencia Muchos bolivianos y bolivianas En estos momentos deben añorar Retornar nuevamente a su país Aquellos que están en el extranjero Y precisamente de hoy Hoy estamos con sorpresas Sí. Si Dios quiere nos estaremos contactando con nuestros bolivianos en el mundo ah, bien, Vamos a bien, bien, bien. tener saludos de nuestros bolivianos a nivel nacional De los más Perfecto. dignos representantes que son nuestros artistas Hablaremos Perfecto. del mes de la Pachamama y obviamente oh, lo vamos sí. a festejar con nuestros artistas Bien Y usted en los traguitos, ¿qué nos va a poder preparar? Bueno, ¿Los aperitivos? En, en los aperitivos, sugerencias, sugerencias para estas fiestas que ya en muchas zonas se están Ajá. celebrando por eh, en honor a la Virgencita de Copacabana También les vamos a dar sugerencias, no se preocupen, tenemos licorcito de café, algo riz Claro que sí, como Max lo sabe hacer Amigos, y para hablar de esta fecha tan importante en nuestro país, hemos preparado un material que queremos compartir de nuestra amada patria Nos vamos con ellos un proceso revolucionario que llevó a la liberación de la región colonial del Alto Perú y al nacimiento de la República de Bolivia en el año 1825. En 1824, los ejércitos bolivarianos ingresaron en el Alto Perú y liberaron los territorios que aún permanecían bajo la dominación realista y el 9 de julio de 1825, el Congreso Constituyente, reunido en Chuquisaca, anunció la independencia de la República de Bolivia, que fue el 6 de agosto para que coincidiera con el primer aniversario de la Batalla de Junín. Entre las causas, fue el descontento por los abusos del poder y los maltratos hacia criollos, mestizos y nativos, por parte de las autoridades coloniales y también la influencia de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad difundidas por la Revolución Francesa. Otra de las causas a mencionar es la crisis de la monarquía española, provocada por la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 y también cabe resaltar la influencia ejercida por la Revolución de Mayo que tuvo como epicentro a Buenos Aires, y la última causa fue la intervención de los ejércitos bolivarianos que en 1825 ingresaron en el Alto Perú y vencieron las últimas resistencias realistas. Las características fueron que se inició en 1809 con los levantamientos de las ciudades de Chuquisaca y La Paz, otra de sus características fue la rebelión de los nativos de fines del siglo XVIII, que fueron liberadas por los caciques Tomás Katari y Tupac Amaru. La guerra por la independencia de Bolivia estuvo dividida en cuatro etapas. Las primeras revoluciones altoperuanas, desde 1809 al 1810 las expediciones rioplatenses desde 1810 a 1815, las guerras de las republiquetas desde 1815 a 1824 y por último, la intervención bolivariana en el año 1825. Otra consecuencia a mencionar es que se dio una severa crisis económica debido a los gastos militares, los saqueos y la destrucción de campos y haciendas. Esta crisis trajo consigo una fuerte caída de los niveles de comercio nacional e internacional. Otra consecuencia fue la construcción de un nuevo aparato estatal que se inició con la convocatoria a un Congreso General en 1825 y la sanción de la Constitución Bolivariana en 1826 y por último mencionar el texto constitucional que proclamó la república como forma de gobierno y estableció la división de poderes. amigos, hemos querido darle este y brindarle este homenaje a nuestra amada patria con este video que hemos preparado para todos ustedes. Momento de habilitar nuestras redes sociales. Recuerde que usted en el WhatsApp nos puede mandar los mensajes al 730 93 528 o también pueda visitarnos en nuestras redes sociales como Aviayala TV en el TikTok y en el Facebook, señores. Sí, lo había dicho mi querido Maxicho, tendremos saludos de nuestros artistas. ¿Qué les a suena aquí, la Santa Cruz? ¡Oh! ¡Por favor! <risa> Le cantan a nuestra patria Y bueno, ellas también se adhieren a Mandarle este saludo a nuestra amada patria A nuestra amada Bolivia y por supuesto Nos vamos a ir hasta el oriente boliviano también Nos vamos a ir hasta Pando con Johnny Texeira, Teixeira, quien es uno De los íconos en la música pandina Él es el que canta, canta pandinita Y precisamente queremos compartir Su sentir, su patriotismo Con este video que nos mandaron a través de su saludo Nos vamos con él Ay, qué dolor, qué dolor Hola, ¿qué tal hermanos amigos del programa Fiesta Mayor? Soy Gisela Santa Cruz y mandamos a través de su programa mil felicidades en sus 197 aniversarios a nuestra querida Bolivia. Que Dios bendiga y guarde a nuestra bella patria y que viva Bolivia. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Pandinista hermosa Tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Amada patria boliviana Desde Pando, tus hijos Te rendimos homenaje ¡Que viva Bolivia querida, mi patria linda, mi patria amada! Ríos y llanos, valles y montañas, a ti te canto con todo el alma. Que este 6 de agosto, en que cumples un año más de vida independiente, desde Pando, un abrazo a cada uno de los hermanos bolivianos. ¡Que viva Bolivia! Y ¡Que viva Bolivia, ah, señores! ¡Qué emocionante! Quiero hacer un agradecimiento muy especial a cada uno de los artistas que han sido cómplices de cada departamento, que más adelante vamos a seguir compartiendo con todos ustedes por mandar su sentir, su emoción en estos 197 años de nuestra amada patria. Ahí estaba Gisela Santa Cruz, una gran representante de este bello departamento con su arte y con su música, y obviamente desde Cobija Pando, Jonister Teixeira, que es otro de los exponentes también de la música nacional en este periodo. Departamento. Así es, es mi querida Lidia, muchos le dan a nuestra querida Bolivia su vida y su corazón. Yo le doy mi vida, porque mi corazón la tiene ya mi princesa, así ah, que... Sí. Me, ya sé de qué princesa me está <risa> <risa> ¿Sabe qué? Saludos a la princesa, yo sé que en casita nos está viendo, quiero ¿no? mucho, mijito. Bueno, nosotros continuamos y hablando de nuestros artistas bolivianos, qué mejor de recibirlos en el set del programa Eso Fiesta sí, Mayor, quiero ¿no? bailar, ya no más, sí, ya, ya no cantar, más. Quiero bailar y festejar estos 997 años. Con ustedes aquí en su programa Fiesta Mayor, la agrupación ¡Runa Marca! ¡Ahí está! ¡Bravo! Se lo voy a dar, cualquier precio voy a pagar Todo lo que tenga se lo voy a dar Por esa morena yo voy a luchar Por esa morena yo voy a pelear Hasta la guerra yo voy a ir Y cuando vuelva me voy a casar Hasta la guerra yo voy a ir Y cuando vuelva me voy a casar en jovencitos, como cantaba primero La cárcel se ha hecho palombre entre grillos y cadenas. Canten, canten, jovencitos, como cantaba primero La cárcel se ha hecho palombre entre grillos y cadenas. Uno de los músicos, felicidades por ser boliviano, hermano, bienvenido, qué gusto, maestro. Muy buenas noches, querida Lidia, muy buenas noches, Max, un placer ¿Sí? de estar acá, mi Bolivia, no. muy buenas noches, ¿Sí? felicidades, felicidades, nosotros felices de estar acá en el programa, muchas gracias Ajá. por la invitación, y bueno, venir a compartir nuestra música junto a todos ustedes, junto a nuestros queridos hermanos bolivianos, ese abrazo fuerte sí. para toda mi Bolivia, ese abrazo fuerte para todos los hermanos que están pues fuera de nuestra querida Bolivia. Y qué ¿Sí? mejor manera de disfrutar con una Saya afro boliviana. Así es, Lidia, una Saya muy bonita y uh -huh. bueno, espero que les haya gustado. Nos ¿no? ha encantado. Saludos. Enseguida estaremos hablando con más de Runa Marca, de la nueva producción que ellos tienen. No solo es morenada, ¿eh? bebió otros ritmos musicales, un repertorio completo. Ah, ¿eh, señores, nos vamos a la primera pausa de su programa Fiesta Mayor y ya retornamos. <risa> Como cantaba primero La cárcel se ha hecho palo Estás viendo Fiesta Mayor Continúas viendo Fiesta Mayor Continuamos con su programa, Fiesta Mayor, en esta fecha especial, mes de todos los bolivianos y las bolivianas. Y bueno, lo había dicho al inicio del programa, si Dios quiere, tendremos un contacto muy importante hasta el extranjero. Y en estos momentos, me aprueban que sí, tenemos el contacto hasta Madrid, España. Estoy con una hermana querida, eh, comunicadora social, impulsadora del acontecer cultural. Ella se llama Paola Valdés, periodista. Mi querida Paulita, qué gusto saludarte a través de las pantallas de Avia Yala Televisión. Aquí tu hermana Lidia Chávez te saluda desde la ciudad de La Paz. ¡Buenas noches! Buenas noches, hermana linda. Qué gusto de verdad compartir contigo en esta fecha tan especial, contigo y con toda mi querida familia de Avia Yala. Estoy emocionada viendo el programa Sintiendo nuestra Bolivia Tú sabes que desde lejos se siente más fuerte El 6 de agosto, el rojo, amarillo y verde Y estamos, te cuento, te he traído una sorpresa En vez de estar en, en España Me he venido hasta Mira, quiero compartir antes que se haga más tarde todavía Esta imagen bonita De una playa al sur de, de España En Murcia Estamos ahora, tú sabes, en verano Y aunque haya un mar de distancia Y estemos en pleno Mediterráneo desde aquí, una boliviana está diciendo: Viva mi patria Bolivia en esta noche, hermana Lidia. ¡Que viva mi querida Paulita! ¡Qué emoción! Hasta la piel se me hace, se me riza y emoción. Hay un mezcla de sentimientos en estos momentos para decirte tantas cosas que Bolivia te quiere, que tu Bolivia te espera y que también tú allá como boliviana estás haciendo patria en ese país por su, por razones diferentes, uno a veces tiene que radicar en nuestros países, pero no se olvida de su cultura, de sus costumbres, de sus hermanos, que es lo más importante. Paulita, nos puedes decir qué hora más o menos está allá en España? Uy, aquí ya estamos a puntito de estar a las 2 de la mañana y wow. está clarito porque es un puerto <risa> <risa> Es un puerto y tenemos la suerte de que haya un poquito de luz Aunque yo me veo muy oscura ¿Sí? eh, Estamos en verano, sabes que es el, el, el otro polo Yo sé que allá están pasando mucho frío, querida Lidia sí. Les mandamos un poquito de calor, aquí estamos asándonos de calor <risa> Paulita, si tendríamos que eh, reducir en unas cuantas palabras a Bolivia ¿Qué es lo que le diríamos? Wow, que Bolivia es, es realmente la madre que nos alimenta desde la raíz. Que a Bolivia la entendemos a veces más desde la distancia que desde adentro. Sí. Que Bolivia es más que, un, más que una descripción, Bolivia es una emoción. Yo cuando intento eh, explicar sobre lo que es mi país aquí a, a la gente, a mis amigas, a mis amigos, a la gente de, todo, de, de otros países, realmente no encuentro las palabras para poder transmitir todo lo que es nuestra tierra se me hace pequeño cualquier concepto para contarles lo que significa ser boliviano lo que significa haber nacido en esa tierra tan tan próspera, en esa tierra de abundancia eh, cuando nosotros estamos aquí nos damos cuenta de la energía maravillosa que tiene nuestra pacha de la pureza de nuestros productos eh, de, la, de la limpieza de nuestro cielo, realmente tenemos un tesoro eh, y somos muy afortunados de haber nacido en nuestra amada Bolivia no encuentro palabras no, lo has dicho De repente has dicho alguna de las maravillosas cosas que tiene nuestra patria Y tú tienes mucha razón Uno cuando está afuera, valora lo que es su país eh, Mi querida Paulita, yo sé que eres gestora cultural y periodista Allá en, en Madrid, España Háblanos un poquito de las actividades que tú vienes realizando eh, Te comento un poco, te voy a tratar de resumir Porque han sido seis años desde que hemos llegado aquí a Madrid me vine con mi hijo en una aventura prácticamente, me vine para dirigir un centro cultural intercultural, porque en realidad después de andar tantos caminos eh, he decidido un poquito ampliar todo el horizonte cultural. Espera, me voy a venir un poquito más atrás para que puedan ver más. No, vete más atrás, perdón, perdón, estamos aquí en un directo y queremos mostrarles lo mejor posible. Crecía que eh, el trabajo cultural lo hemos ampliado, a, por ejemplo, a trabajar la inter... ...interculturalidad con los hermanos africanos... ...con los hermanos latinos y con los hermanos gitanos... ...en un proyecto muy, muy lindo... ...un proyecto que me está dando muchas satisfacciones... ...que es la convivencia de cultura... ...nosotros... ...yo personalmente creo que el modelo de, de vida... ...para donde estemos... ...es el de la interculturalidad, es el saber convivir... ...más allá de dónde de has nacido... ...más allá de cómo son tus raíces... ...tus costumbres... ...tus modos de vida... ...todos tenemos algo para aportar... ...y nosotros como bolivianos mucho más... ...nosotros siempre digo que nosotros estamos trayendo aquí, a veces nos miran a los extranjeros en Europa como que estamos viniendo a quitar algo, yo le digo realmente nosotros estamos viniendo a dejar cosas, a regalar, a compartir, y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, en una ONG gitana, eh, que tiene proyectos sociales y culturales con el pueblo gitano, y contentísima, la verdad es que no me puedo quejar, extraño tanto Bolivia, pero creo que el camino ha sido bueno durante este tiempo. Ajá. dentro de los platos eh, yo sé que estás con ese trabajo tan maravilloso me, decí, me queda decirte como boliviana que nos sentimos orgullosas de que tú estés haciendo patria con estos proyectos tan importantes que lo estás desempeñando allí en Madrid, España ahora mi querida Paulita eh, si en estos momentos alguien te dice eh, quiero complacer con un plato boliviano ¿qué se te antoja? a ver <risa> <risa> <risa> ¡Ay Dios! ahí también me, me, me faltaría el tiempo a ver, la sasta de mi mamá, lo primero La sasta que hace mi mamá es lo más, lo más rico del mundo Ajá. Eh, Y siempre está en mi lista primera Pero luego, claro, un, un, un poderoso charquecán, por ejemplo oh. un, un queperí cruceño también, que me encanta Pero ¿sabes qué es lo bueno, hermana? Aquí en Madrid tenemos la suerte y la bendición de tener un barrio Donde no nos falta de, de nada en la comida boliviana ¿A Tenemos por ahí libro? un reportaje hecho en Ucera encontramos restaurantes cruceños, eh, bolivianos, paseños, eh, de todas partes de Bolivia, y la verdad es que es un grupo, así que por comida todavía aguantamos. ¡Qué lindo! <risa> Paulita, Bolivia entera te está escuchando en estos momentos, ya en la despedida, ¿qué les podríamos decir? Familiares, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, ¿qué le decimos? ¡Ay, Dios! Hermanas, hermanos, mis amigas, mis amigos, mi familia de Bolivia, simplemente decirles que siéntanse orgullosos, siempre lo digo, sintámonos orgullosos de haber nacido en esa tierra tenemos nuestro bueno, nuestro malo nuestros mejores y nuestros peores en Bolivia como en todas partes pero yo les puedo asegurar desde este lugar del Mediterráneo, desde tantos sitios que Dios me ha permitido conocer que como Bolivia no hay otro sitio nosotros hemos sido bendecidos y de haber nacido en esta que es eh, el corazón de nuestra Latinoamérica amada, que queramos a nuestra Pacha, a nuestra esencia, que nos queramos entre nosotros, que nos toleremos, que eh, practiquemos ese espíritu de la que nos han dejado nuestros ancestros, también en reciprocidad, eh, eh, como empatía los unos con los otros, porque el camino es difícil. Pero si nosotros sabemos hacer algo como bolivianos Es que cuando nos tomamos de la mano no hay quien nos destruya No hay quien nos derrumbe Así que recordemos siempre esa fuerza Recordemos el corazón que han puesto nuestros, nuestros abuelos y nuestras abuelas En todas las luchas que han tenido a lo largo de los años Y que inflemos el pecho cada vez que salgamos de Bolivia Para decir con todo el orgullo ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Soy boliviana! ¡Que viva! Paulita, un beso a, a para venida. ti, para tu agua y para todos nuestros hermanos bolivianas. Gracias, te extrañamos y te esperamos aquí en tu querida La Paz. ¡Chao, Paulita! Gracias, hermana. Pronto estaremos. Gracias. ¡Chao! Gracias, Bolivia. ¡Qué emocionante, Maxicho! Que nuestras bolivianas estén haciendo patria en distintas partes del mundo Y qué lindo es contactarte precisamente en estas fechas donde los sentimientos están encontrados La verdad que sí, una palabra muy linda, la que he utilizado es la empatía Exacto. Y esa es, poco la practicamos, deberíamos de ya eh, practicarla a diario a diario más que todo ahora que estamos conociendo más a más profundidad nuestra Bolivia nuestra, claro, claro, sí. nuestra cultura nuestras raíces por ejemplo son la exquisitez de la gastronomía que tiene cada región sí. es muy diferente no tratemos de desvirtuarla hay muchas personalidades que están en los medios están tratando de realizar la gastronomía muy, muy diferente. Eso está mal. Tenemos que de conservarnos, como decía. Tenemos distintos sabores en bebidas. Ay, Ricky, cómo se elaboran y todo lo demás. Claro. Tenemos una linda gente cuando claro. vamos a los campos. Es hermoso. Es maravilloso. Nuestro tapi. Exacto. Ay, no. Tendríamos que hablar tantas cosas, como decía. Las La palabras sí. son pequeñas para. Sí para poder eh, describir lo maravilloso que es Bolivia, porque no, más de un programa nos bastaría para seguir hablando de cultura, de danza, de música, de costumbres, de tradiciones, de idiomas, de su gente, de lugares, de tantas cosas, así que nos sentamos orgullosos de ser bolivianos, como lo dijo nuestra invitada Paulita. Momento de seguir compartiendo los amigos. Por favor. Ahora nos vamos a ir hasta 20. Sí, hasta ver, porque Ensamble Mojos también se quiso adherir a los saludos de nuestra patria. Gracias. Como también Dalmiro Cuellar, este uh. gran representante del Chaco Boliviano. Nos vamos a este saludo. A este saludo. El ensamble Mojos quiere enviar un caluroso saludo a todo el país desde el corazón de la Amazonía Boliviana, donde hacemos patria con nuestra música. ¡Viva Bolivia! Hermanos de Bolivia, a todos en los cuatro puntos cardinales de Bolivia le mando un abrazo, un saludo grande en este nuestro día. La... ¡Que viva Bolivia! Su amigo Dalmiro Coya lo saluda. To... ¡Viva mi patria Bolivia, una gran nación! Por ella doy mi vida, también mi corazón. Voy a cantar como se debe mil gracias, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo a cada uno de los grupos que han sido parte de este saludo a su amada patria ¿Cómo no quisiera tenerlos a cada uno acá en el programa No, representado a los nueve departamentos la verdad que sí, los tenemos acá <ríe> en el corazón y los tenemos pese a la distancia creo que hace es la tecnología de poder mandarnos este saludo transmitir su sentimiento y su arte, que ellos saben hacerlo muy bien en cuanto al canto y composiciones con ello nos vamos a la... Nos vamos con la entrevista Me dicen, estamos con otro contacto oh, Hasta otra parte esa, porque... del mundo ¿En serio? ¿Hasta dónde? Sí, se ah, lo digo, ¿hasta dónde? Por favor O oh, oh, oh, Ahí pospongo un ratito, a ver si me dice mi productora Ella es comunicadora social Bien, le cuento. Colega. Hace muchos años se fue a este país Es la otra parte del mundo, le cuento el ¿Ya? Mundo. Algo por ahí estamos Y bueno, ya también hace diferentes actividades Muestra su cultura, muestra su gastronomía Se puso a bailar sus danzas Donde mucha gente desconoce Y algunos incluso no conocían este país ella se llama Esther, es una sí. gran amiga, comunicadora, colega también. Y está en contacto conmigo, mi querida Esthercita. Hasta Alemania nos vamos. Por favor. Querida hermana, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, querida Lidia. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, vivo en el viejo mundo, pero no estoy vieja todavía. <risa> sí, se nota, se nota de corazón joven y muy alegre, mi querida Esthercita. Esther, qué gusto nuevamente reencontrarme contigo, lo que hace la tecnología, estas cosas maravillosas, de podernos ver sin tocarnos, pero por lo menos ver y hablar de nuestra patria, yo sé que estás muchos años allá en Alemania Esther, ¿cuál es tu sentir en estos momentos que Bolivia hoy cumple 197 años de independencia? Eh, bueno querida Lidia, primeramente muchísimas gracias por la invitación Bueno, eh, respondiendo a tu pregunta que es una pregunta un poco difícil de responder porque llegan muchos sentimientos en un eh, en uno mismo encontrados, el, el sentir esa, esa añoranza por su país, ese país que le vio nacer, y, y, y bueno, tratar de llevar siempre el nombre de nuestro, de nuestro país adelante acá uh, en Alemania, ¿no? De nuestro país Bolivia, en su, en su 197 aniversario, que ya llega poco a poco. Exactamente. Mi querida Esther, yo sé que has sido partícipe de algunos encuentros eh, allá en... en eh, en el lugar donde te encuentras en Alemania Sé que te has vestido de inco Ahí vemos las fotos con tu familia Sé que tienes un hijo nacido allá En Alemania, pero sé que también Tú le estás transmitiendo tus raíces eh, Exactamente, sí eh, Vivo eh, acá en Trier En Treveris, eh, en la parte sur de Alemania Ya casi 19 años Van a ser con Bueno, ya han sido en junio 19 años Y, y sí, eh nos vinimos acá por amor, eh, y bueno, fue solamente por tres meses, y los tres meses llegó ya a 19 años, ¿no?, <risa> donde ya formamos familia y todo eso. Tengo un hijo maravilloso de, de 13 años, que cumple la próxima semana 13 años, y bueno, eh, eh, nuestro, nuestro, nuestra razón de vida, ¿no?, como toda madre, como tú también, y todos, es nuestra razón de, de ser, y lo más importante para nosotros como madres, ¿no? dicen de tu cultura allá en donde te encuentras en Alemania ¿Qué te dice cuando tú te pones a bailar el tingu, otras danzas, Y sí que has estado incluso te han publicado en medios de prensa escrita eh, Sí, exactamente eh, a la gente alemana le encanta nuestra vestimenta el colorido que, que lleva nuestro, nuestro país, los diferentes colores que son llamativos y son esos colores fuertes eh, les, les encanta bastante y sobre todo aprender esa danza del tingu. Que, o, de la, o del caporal también, eh, que se a bailar, ¿no? se, se, se emocionan en el momento que nosotros también aplaudimos y, y mostramos ese, esas ganas de, de, de llevar hacia adelante nuestro folclore boliviano y bueno pues que les gusta la gente y les gusta participar de eso ¿no? y, y mientras podamos siempre llevar en alto el nombre de nuestro país para cualquier actividad que se encuentra acá en la parte sur de Alemania pues, eh, nos, nos estamos ahí eh, siempre presentes. Qué lindo, Esther. La familia te está viendo en estos momentos. ¿Qué le decimos a tus seres queridos? Yo sé que eres paseñita de corazón. ¿Qué le decimos en esta su fecha, en estos 197 aniversario? Bueno, paseña de corazón de, de, mi, de mi ciudad maravilla, La Paz, ¿no? la tierra que me vio nacer, la añoranza que en mi Cristo, eh, no la cambio por ninguna y saludar a, a mi familia, ¿no? a mi hermana Juana Patsy, a mi sobrino Rommel uh, Bover que acabó de salir ya como abogado ya, uh, hace mucho felicitarle a él y desearle todo lo mejor en el futuro uh, a mi sobrino y bueno a toda la gente, toda la gente y amigos que, que dejé allá en mi país. ¿no? Y un beso grande, grande a ti querida Lidia, muchísimas gracias por la invitación, desearte de siempre todo lo mejor. La bendición de Dios y, bueno, pues, eh, que el futuro vaya mejorando acá a nivel mundial porque ya como todos lo sabemos, estamos un poco con la situación de la inflación a nivel mundial que nos, nos está afectando a todos, ¿no? Esther, te esperamos aquí en tu amada Bolivia. Muy pronto, ojalá, retornes nuevamente, nos puedas compartir también toda la experiencia que has tenido. y Bueno, aquí el boliviano siempre te espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por este maravilloso contacto y que viva Bolivia, Esther. Que viva Bolivia, que viva Bolivia. Eh, en el, ¿Cómo se puede decir? En el, que viva Bolivia 100%, llevar el nombre de nuestro país a los que vivimos fuera de, fuera de, de las fronteras bolivianas. Y siempre estar orgulloso de haber nacido en el rojo, amarillo y verde. Gracias. Gracias a Bolivia Democrática. Gracias. Chao, Estecita. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Esther Pazzi. Ya muchos, ya son sí, 19 años que radica allá en Alemania. No la y verdad. bueno, ya prácticamente he hecho la vida pero como tú ves en las fotos, ella transmite sus tradiciones, su danza, su cultura también a sus futuras generaciones. Qué orgullo para los bolivianos. Mi para todos Maxis. nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos y felicidades nuevamente, mi Bolivia. Exacto. Vamos a seguir con los saludos. Ahora nos vamos hasta Cochabamba junto a la agrupación Ozono oh. y nos vamos a ir con el señor Jorge Popé de la agrupación Horizontes hasta Chuquisaca, que va. Este saludo de nuestros artistas. señor oh, ¿eh? hola amigos somos el grupo OZONO hoy un día muy especial a toda la gente hermosa de Bolivia queremos decirle felicidades 197 años de vida de nuestra querida Bolivia hoy estamos en un rinconcito de Bolivia en un rinconcito en mi Cochabamba querida disfrutando de algo tradicional, la rica chiquita y su enrollado. esta es Bolivia, esta es Cochabamba Mil pero mil felicidades queridos hermanos En Bolivia y en todo el mundo Mi querida Bolivia Mil felicidades Un deseo sincero de tu grupo Osodo Y tu programa Fiesta Mayor ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Salud! Y no me llore señorita ¿Qué tal amigos? Desde Sucre, capital de Bolivia, a nombre del Grupo Horizontes queremos expresar a todos y cada uno de los bolivianos nuestra felicitación en este 6 de agosto Día de la Patria. Aquí en Sucre nació Bolivia. Y en ese sentido queremos imbuir a todos y cada uno de ustedes el cariño y el respeto que debemos tener a este nuestro Girón Patrio. Mil felicidades a todos y cada uno de los bolivianos que están en nuestro país y que están fuera de nuestras fronteras. Queremos agradecer al programa Fiesta Mayor eh, que nos ha invitado para poder hacer llegar este nuestro saludo de todo corazón para todos nuestros paisanos bolivianos en el mundo entero. Que Dios los bendiga. ¡Felicidades! No me cantan los girueros, verde palito, quina, quina. La vida de los solteros. Estás viendo Fiesta Mayor. Continúas viendo Fiesta Mayor. es Bolivia querida Lidia y ese abrazo siempre a todos eh, los bolivianos que están en todas partes en Bolivia. Ajá. Mira, hemos tenido la oportunidad de tener una amistad muy linda con Alfonso Zavala, un afroboliviano, nuestro querido negrito de oro, también con Iván Vázquez. Sí, sí. Eh, hemos conocido un poquito tanto de, de, de, de su cultura, de su, eh, la familia que él tenía y Ajá. Y bueno, muy linda gente, muy, muy, muy lindas personas. Exactamente. También está la oportunidad de viajar por todo, casi por todo en nuestra querida Bolivia, conocer eh, eh, esas, esas culturas eh, que, que hay, a, a veces un poco difícil de conocer. Pero hemos tenido nosotros, gracias a Dios, la oportunidad de conocer claro. varias culturas y, y bueno, para nosotros es un placer de ser boliviano Claro, eso, ¿no? imagino que durante estos viajes a nivel nacional, porque también internacional Por ejemplo, en el exterior, ¿cómo le recibe el boliviano? Oh. Cuéntenos ustedes que han viajado eh, por Lidia, lado, ¿eh? Eh, Bueno, nos reciben con lágrimas sí. en los ojos sí, Creo es que la música extrañan eh, bastante allá, eh, están lejos eh, Es difícil de poder congeniar con un artista Vamos de tiempo y, y nos reciben con los brazos abiertos, la verdad, nosotros felices de compartir nuestra música, más orgullosos de llevar Exacto. el rojo, amarillo y verde y, y compartir con ellos también, hay extranjeros que ya conviven con ellos y... y, y... Les encanta, les, les gusta bailar, cantar y para nosotros es pues una felicidad compartir Ajá. con ellos la música de tanto tiempo. Exacto, me presta el micrófono ¿Vámona? y cómo te reciben con la bandera en el aeropuerto, no sé, así, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo está Lidia? Muy contento de poder estar en su programa, de verdad, después de mucho sí. tiempo estamos presentándonos acá y para nosotros una felicidad grande y mucho más en esta linda fecha, que sí. es el 6 de agosto, mandar un saludo a, todo, a todos los bolivianos que están tanto acá en nuestra patria, como también en el exterior, nos ven en el Exacto. exterior, el programa muy visto, por cierto, comadre. así que muchas felicidades, querida Bolivia, y que viva Bolivia. ¿no? Que viva Bolivia, yo le decía, cuando llegas tú al extranjero, ahí está la tricolor boliviana, y se hace un nudo sí. en la garganta. Siempre, siempre, la gente que está en diferentes lugares, llegamos ya sea eh, al aeropuerto, ya sea alguna terminal de alguna ciudad del de, de exterior, están siempre recibiéndonos de esa forma, ¿no? Con, con la bandera, y recibiéndonos con un abrazo siempre allá, y eso es lo lindo, eso es lo lindo, y de verdad muy agradecidos a todos, tanto en, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Chile, sí, sí. en Perú, entonces queremos eh, agradecerlos a ellos siempre por recibirnos de esa forma. ¡Qué lindo! Y qué mejor... Qué mejor honrar a nuestra patria con nuestra música y con esta diversidad de danzas y ritmos musicales que tiene nuestro país. Lo decía, Runa Marca sin Morenada. Pues no es Runa Marca. Hoy vamos a bailar también Morenadita, ¿no es verdad? Claro que sí, Lidia, la verdad que sí. Una composición que, bueno, eh, lo dejó un, un gran amigo. Vamos a estrenar también sí. el, Ay, el video. Eh, ya está listo. Eh, una composición que. Eh, lo ha dejado con mucho cariño cosas del destino. Ajá. Cosas del destino, esperemos que esté al gusto de todos ustedes, claro eh, que, que sí. entre a los corazones, lo hemos hecho con mucho cariño y bueno, pues eh, eh, con el corazón les entregamos esta composición. Y me queda agradecerles por su presencia, decirles todo lo mejor y feliz día de los hermanos bolivianos y hasta otra oportunidad. ¿eh? Muchas gracias Lidia y que viva mi Bolivia. Felicidades sí, bolivianos. Felicidades, nos vamos con Runa Marca, señores. Estreno aquí en su programa Fiesta Mayor, nos vamos con ellos. A ti yo te olvidé, encontré un nuevo amor. Arte, nuevas propuestas en el ámbito musical y festejar de esta manera el mes de la patria, 6 de agosto en este sábado día de feriado. Y nos lo hacemos con su arte, con su música. Mi querido Maxicho está listo para preparar un riquísimo aperitivo. ¿Qué sorpresas nos traerá? También lo estamos preparando para el grupo, ¿ah? ¿eh? Exactamente, así es, para invitarles también a claro. ellos. Chicos, no se preocupen, enseguidita va un aperitivo de aquellos. Pero en jarrita para ustedes. Claro, para que compartan uh, todos, ¿verdad? Porque el día se vinieron muchos. Ajá, eh. Ahí está, agua en la boca, dice. Bueno, también de, le de comentaba a mis cámaras, mi querido Maxicho, que este mes es muy importante porque es el mes de la Madre Tierra, mes de la Pachamama, momento de agradecer a esta casa grande que nos acoge todos los días. ¿No? Y bueno, es importante también eh, informarles sobre las costumbres y tradiciones que tienen nuestros hermanos y hermanas bolivianas Porque en este mes es el mes de agradecimiento y no de pedir Exactamente. Usted ha hecho ya su mesita, está en preparativos. Dice que todo el mes lo podemos hacer, pero así algunos lo han hecho los primeros días de agosto. En la noche del primero. ¿No? Sí. ¿No es verdad? La noche del primero. Hay que guacharse, agradecer, como tú lo decías, a nuestra querida Pachamama. Sí. Según nuestras tradiciones, no tiene que faltar el alcoholcito, sí. la coquita, la canela. Mesa dulce, la dice la que exacto. tenemos que ofrecer a la Pachamama, porque en este tiempo dice que la Madre Tierra está de hambre. Uh -huh. Está de hambre y es a qué agradecerle, ¿no? Mes donde también la tierra descansa desde ya a finales cuando... Marzo, abril, ya han terminado de cosechar es donde la tierra descansa y a partir de septiembre nuevamente vamos a nuevamente sembrar y para así tener el próximo año frutos. Así que todo tiene un significado, todo tiene un porqué y usted tiene que agradecer también el lugar donde usted trabaja. Nosotros acá en el canal hicimos nuestra mesita estos pasados días con todo el equipo de, de Avia y a la televisión, toda la parte administrativa, técnica. En realidad todos los que conforman desde que usted entra a la puerta del canal hasta la última persona que sale del canal. Eso. Es importante hacerlo así en familia también. Hay que contribuir contra nuestras tradiciones ahora más que nunca, que ya hemos aprendido a valorar Exacto. lo que tenemos y no nos olvidamos de nuestras tradiciones que realmente gracias a nuestros abuelos que siempre nos están enseñando cada vez más. Y nos han dejado sus conocimientos y saberes, que es lo más importante, importante ¿verdad? Importante, importante. ¿Qué es nuestro es está preparando para el grupo? A ver. Para nuestro grupo lo que hemos agregado es justamente ron blanco, ron blanco, queridos amigos, ron blanco en la jardita, para que ustedes mismos... Eh, cuando estén, eh, bueno, ya aprendiendo su mesita, quieran servirse algo, no hay ningún problema. Pueden eh, agregar en la jarrita ¿Sí? eh, hielo, bastante hielo, pueden ser 10 a 15 o 20 eh, eh, hielitos. Agregan lo que es eh, 10 oncitas de lo que es el ron blanco sin ganito. Agregan Yo he agregado también 3 onzas de triple sec. Es un licor blanco. Hemos agregado lo que es juguito de durazno. Son 7 oncitas y hemos agregado de pomelo 4 eh, oncitas, le hemos removido y encima Listo. de ello hemos agregado lo que es el blue curazao, pero mezclado con juguito de manzana. Hasta acá, esto que quiere decir son 4 oncitas. Hemos vertido y es por eso el color. Verdecito ahí. Verdecito, así que, lógico, y si alguien quiere ponerle un tonito desojo amarillo y verde y todo ahí lo demás, ¿eh? no de hay ver. problema, ya queridos amigos. Todo en la vida se puede, ¿ya? Todo oh, en la vida se puede. Maxis. Todo se puede. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y mientras usted va ya culminando con estos últimos detalles y enseguida prepara uno para mí también, vamos a irnos precisamente a hablar en una nota sobre lo, cómo se, se, se, se agradece en este mes de la Pachamama. Tuvimos una entrevista con Cecilia Pinedo, nuestra y precisamente nos explica de esta fecha tan especial. Nos vamos con ella. Quisiera arrancar este maldito falso amor Desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre empieza una parcialidad del año ¿no? que denominamos Chachapacha, la parcialidad varón o la parcialidad masculina en la que se deja descansar la tierra. ¿no? Del 21 de septiembre al 21 de marzo nos dedicamos a la siembra y a la cosecha, es época de lluvias, esa interacción con la Pachamama, pero del 21 de marzo al 21 de septiembre dejamos descansar la tierra. De hecho el cielo se abre, como verán en esta época estamos con el cielo totalmente azul, no hay nubes, no hay lluvia, es un momento para conectarse ya no a la tierra sino al cosmos. Eh, decimos en Aymara Pachacama, es padre cosmos. ¿no? Entonces. Es una época en que se producen las peregrinaciones a los lugares sagrados, uno observa las estrellas, se conecta con las estrellas y deja de descansar la Tierra, ya no interactúa con la Madre Tierra. La señal de que ha empezado esta época de despertar de la Madre Tierra después de un largo sueño porque está descansando eh, es la primera nevada. Entonces cae la primera nevada después del 21 de junio y se dice que ya la Pachamama está abriendo su boca. Ya está lista para removerse y nuevamente el 21 de septiembre empezar con el periodo de siembra. ¿no? Entonces eh, esa, esa es la, la época que estamos viviendo, ¿no? que estamos eh, a punto de volver, de retornar también. Después de ese largo sueño que la Pachamama eh, ha tenido eh, y comienza a despertar, se dice que despierta de hambre. Por eso se llama eh, esta ceremonia la Campaxi o la Canipaxi, que es el mes de la boca abierta. ¿No? Entonces la pachamama se dice que abre la boca porque está de hambre, está despertando de su sueño y hay que darle de comer. Entonces es una, es una época prácticamente todo, desde que cae la primera nevada hasta el 21 de septiembre, todo ese tiempo se pueden hacer rituales a la pachamama. ¿no? Agradecer por todo lo que tenemos por nuestra casita, por nuestro trabajo, por el lugar de nacimiento. Muchos ya no vivimos en nuestro lugar de nacimiento y en estas fechas deberíamos acordarnos, hacerle una mesita también a nuestro lugar de nacimiento para que siempre estemos conectados a la fuente, decimos nosotros, es nuestra illa es lo que nos ha dado la primera fuerza, entonces nunca nos tenemos que olvidar de ese lugar. Y de pronto hay mucha gente que eh, ha peregrinado a lugares sagrados también, ¿no? a veces pidiéndole algo, encargándose algo, contándole sus penas, entonces de alguna forma ha establecido un vínculo con ese lugar sagrado, tiene que acordarse en estas fechas de ese lugar sagrado también, y hacerle una ceremonia, una mesita, eh, una huajta, una lojta decimos en el mar. La costumbre es que en agosto solo se hacen rituales para la Pachamama, no se puede hacer ningún otro tipo de rituales, porque dicen, no, pues la Pachamama está de hambre, te puede comer, dice. no se hace otro tipo de rituales en agosto, solo rituales para la Pachamama. ¿no? Y la, como te decía, la primera, eh, el, el punto de marcador del inicio de esta época es la primera nevada, entonces a partir de eso, hasta la, el inicio de la siembra, que es el 21 de septiembre, solo se deberían hacer rituales a la Pachamama. Cada lugar, el condor mamanta, padecimos, tiene hambre, ¿no? Entonces siempre, eventualmente, una vez al año, por lo menos a la casita hay que agradecer, a través de una loca una huaca. Nuestro lugar de trabajo, sea oficina o sea negocio, ¿no? Entonces tiene que ir al lugar donde hemos nacido. Si no puedes ir físicamente hasta ese lugar, que sería lo ideal, entonces desde otro lugar puedes hacer la mesa soplándole a ese lugar, a tu lugar de nacimiento, ¿no? Que es importante también. Y después, como te decía, hay distintos lugares sagrados en nuestro, no solamente en la ciudad, en toda Bolivia, ¿no? en todo el mundo, en lugares muy especiales donde la, la energía no es igual, ¿no? entonces cuando uno se va a pedir ahí, eh, es más fuerte. No, es mucho más fuerte. Entonces, la gente de pronto ya ha establecido un vínculo con uno o más lugares sagrados. Entonces, en estas fechas es cuando nos acordamos de ese lugar sagrado y le agradecemos. Y le pedimos que nos siga protegiendo, que nos siga cuidando y pues que, que no nos hemos olvidado de ese lugar y que siempre vamos a estar agradecidos para mantener ese vínculo, ¿no? Que es importante. Cada una de las ocho fiestas ceremonias del año tiene su hora. Por ejemplo, después del 21 de junio, que es a las 00 horas, la siguiente fecha es esta, de agosto precisamente, entonces es a las 3 de la mañana. Y los de Tires que saben, realmente hacen a esa hora, hace la sol, ¿no? antes del amanecer. El copal es para la Pachamama, el incienso es para el cielo, para el cosmos, para Pachacámara, ¿no? entonces hay que siempre las dos energías hay que manejar y eh, se utiliza el alcohol y el vino el vino es para la Pachamama el alcohol es para Pachacama para el cielo utilizan las hojas de coca en la ofrenda otros nunca en la ofrenda solamente pichan hay caminos y caminos como digo hasta el 21 de septiembre eh, agradecer por todo lo que tenemos ¿no? en la vida hemos aprendido de los abuelos de esta sabiduría tan grande que la mejor forma de que no falte nada en la vida y en la casita es que seamos agradecidos. Entonces no es una ceremonia tanto para pedir, sino para agradecer. Y sabemos que si somos agradecidos, nunca va a faltar nada en nuestras vidas. ¿Y cómo le está pasando? Sé que usted ha hecho también su mesita y si es que no lo ha hecho aún, puede seguir cada una de las recomendaciones y los pasos que nos dijo nuestra Yati Chiri Cecilia Pinedo. Y bueno, al ritmo de esta morenadita, hablando de nuestros artistas, querido Maxicho, tenemos saludos de nuestras hermanas de Colquetica. ¿Se acuerdan de ellas? Sí, claro que sí. Colquetica, amiga uy, uy, uy. En la agrupación. Que... Un saludito a él. Claro, de Raúl, desde Potosí. Penis. Sí, y allá. bueno, sí, claro, son potosinas ellas. Y también vamos a, vamos a compartir con ustedes un saludo de la agrupación Yara de Oruro. Por favor, gracias, muchísimas sí, gracias por acordarse en este sí, día. Claro, y bueno, para compartir tus saludos nos vamos a estas imágenes. Por favor. Aquí. Nosotras somos Conquetica yuyuy. y queremos mandar un enorme saludo al programa Fiesta Mayor y a nuestra amiga Lidia Chávez. Y aprovechando por el festejo de este 6 de agosto de nuestra hermosa tierra potosina para ustedes, les va esto. Potosinos soy de la rica tierra Su ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! mi gente linda de nuestra amada Bolivia nosotros somos su grupo 100% YARA queremos mandar un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos bolivianos y bolivianas en este nuevo aniversario también hacer llegar un abrazo fraterno lleno de hermandad a todos los bolivianos en Bolivia y el mundo y que este 6 de agosto y el fervor, civismo y patriotismo desde el fondo de nuestro corazón. Amemos a nuestra patria para que el día de mañana sea digna y soberana. ¡Felicidades, ¡Felicidades mi Bolivia! ¡Viva Bolivia con sus colores rojo, amarillo y verde! ¡Viva Bolivia con sus colores rojo, amarillo y verde! Estás viendo... Fiesta Mayor Continúas viendo Fiesta Mayor Continuamos con su programa Fiesta Mayor este mes se celebra muchas actividades y dentro de esas actividades también está la festividad de la Virgencita de Copacabana. Yo sé que usted fue hasta Copacabana. Sí, la verdad que sí. ¿Sabe de algunos mitos y tradiciones que tiene esta Virgencita? Bueno, que es muy celosa mm. y más que todo, bueno, aquellos que ya la tóxica les ha aburrido mucho, llévenla ya. Y hay solución. Entren en la iglesia, háganla de la mano y, y hay solución. Esa es la solución para desprenderse de la tóxica. Para desprenderse Con experiencia de la... usted habla, <risa> no ve ¿eh, <risa> Se dice Así. que la virgencita es súper celosa. Si usted está en pareja enamorando con la novia o el novio, no tiene que ir juntito, tiene que ir separado porque Así es bien. celosa. Pero también eh, a la virgencita de Copacabana le cuento que ha sido coronada como reina de la nación en 1925. Bello, feliz. ¿Sí? Y este pasado 2010, 2017, un 22 de septiembre, fue entronizada ante el Batman. Es decir, reconocida como una de las imágenes más representativas Al igual que la Virgen de Guadalupe Allá en México Así que nuestra Virgencita de Copacabana tiene nuestra muchos mitos Nuestra patrona Nuestra patrona tiene muchas tradiciones y muchos reconocimientos Pero para saber más de su historia Hemos realizado una nota para que usted la pueda conocer más Nos vamos con ello Mitos y milagros Romelia Salinas de la Hermandad Franciscana indicó que la Virgen Morena es muy milagrosa y a su vez celosa porque cuando se viaja a Copacabana en pareja y sin estar en sagrado matrimonio estos suelen sufrir de la molestia de la Virgen quien provoca la ruptura de la pareja por ello recomienda no ir en pareja pero si están casados está bien y recibirán las bendiciones de la Virgen de Copacabana. No le gusta que vengan los enamorados a pedirle favores. Es mejor llegar por separado. También es cierto que no hay que pedirle, sino agradecerle. Si le pides, no te da nada. Hay que agradecerle y si quiere te dará lo que te haga falta, expresó Salinas. A su vez, Dijo que hay que tener mucho cuidado con no fallarle a la Virgen de Copacabana porque ella no perdona. Si se dice que se volverá el próximo año, hay que volver. Otro de los mitos que tiene la Virgen es que al subir al Calvario, en medio se encuentran unas piedras grandes, por el cual se tiene que pasar para continuar la peregrinación. Si las personas logran cruzar sin dificultad, éstas tendrían una vida larga y venturosa, pero si por el contrario se trancan o pasan con dificultad, la desgracia y la muerte caerá sobre ellos. Sí. Historia de la Virgen de Copacabana Durante la colonia, Copacabana fue evangelizada y catequizada por los padres dominicos desde 1539 hasta 1574, con este propósito, establecieron una doctrina en Copacabana y en los otros pueblos. La Virgen de Copacabana tiene origen en una revelación sobrenatural, vivida por el indígena Tito Yupanqui, quien convertido al cristianismo buscaba propagar la fe y la conversión de sus hermanos de la región. El culto a la Virgen de Copacabana se inició en 1583 en la época virreinal. Su fiesta se celebra el 5 de agosto. El 1 de agosto de 1925, año del primer centenario de la independencia de Bolivia, en ocasión de la celebración del primer Congreso Eucarístico Nacional, la Virgen de Copacabana fue coronada como Reina de la Nación por la Carta Apostólica del Papa Pío XI, el 29 de julio de 1925. El 2 de diciembre de 1954, la Policía Nacional de Bolivia la proclamó patrona del Cuerpo Nacional de la Policía y le concedió el grado de Generala. En 1969, la Fuerza Naval Boliviana, hoy Armada Boliviana, le confirió el grado de Almirante. Su veneración se extendió desde Bolivia a diversos países de América, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y también a países de Europa como España. Asimismo, varios lugares llevan el nombre de Copacabana en Argentina, Brasil y Colombia. La entronización de la Virgen La Virgen de Copacabana la advocación más importante de la Virgen María en Bolivia fue entronizada en el Vaticano. El antropólogo Raúl Ríos explicó que en septiembre de 2017 se llevó a cabo los actos de entronización de la imagen de la Virgen de Copacabana en los jardines del Vaticano, lo que causó gran alegría en el pueblo boliviano, ya que se tiene el retrato de la Virgen en uno de los lugares más sagrados del mundo para la religión católica cristiana. Esto fue motivo de orgullo para los bolivianos. Del mismo modo, señaló que la Virgen de Copacabana es una de las más milagrosas que hay en el mundo, puesto que en toda su historia esta fue centro de petición para varias plegarias y por ello en el Santuario de Copacabana se abrió una sala exclusivamente para colocar velas y pedir a la Virgen por un favor o por un milagro a bien de la persona que ora por ella. Entre los primeros milagros que obró la imagen de la Virgen se encuentran las lluvias que ayudaban a los habitantes de la zona para sembrar en alrededores del lago sagrado lo que siempre fue un motivo de culto a la Virgen que es reconocida por ayudar a la gente que se encuentra en apuros tales como problemas familiares y de carácter laboral Virgencita Candelaria Escucha tú mis oraciones queridos amigos, de esta manera hemos querido un poquito complementarle la historia de la virgencita de Copacabana, que precisamente tiene muchos devotos, muchos seguidores, así que no tuve la oportunidad de ir con el chico o con el enamorado a la iglesia, más bien, no, sí. pero sí, me fui hasta el Calvario, que también tiene sus costumbres y tradiciones, ah, sí hay es. una piedrita por donde tienes que pasar, sí, se dice que hay trancas. muchos, ya estás, Chao. y si pasas, bueno, estás nomás bien, y más que todo, de, dentro de las tradiciones, por favor, aquellos que se pasan de copitas ya van a aparecer sin ropa en la playa. ¿Por qué? Porque... Ahí dice que es una chola de negro, enjollada, ¿Sí? hermosa, bella, que el borrachito se lo agarra y, y... se lo lleva a la playa. A la playa y aparece sumamente desnudo. Uy, complicado. Y la locura total y achao nomás. Así sí, que mucho cuidado mucho para cuidado, ello. Mucho ajá, cuidado, hay que ir con mucha fe cumpliendo, por supuesto, todas sus peticiones, que hay que pedirle, sí. agradecerle, dice a la mamá la que agradecerle. Que sí. Mi querido Maxicho, nos vamos a más saludos de nuestros sí, amigos. A ver, a ver, a en ver. En esta ocasión, es más... ¿sabe quién le tengo? A ver. Al representante de uno de los grupos más grandes que tiene nuestra amada patria, Calamarca. Ruta oh. Pachón, que estuvo realizándonos el saludo sí. junto a la familia Angola desde el, los Yungas paseños. Nos vamos con estos saludos. hermanos, hermanas bolivianas, un saludo de Rodolfo de Grupo Calamarca para ustedes en este aniversario y en esta fiesta que lo viviremos aquí en Bolivia. Un saludo en este, en este 6 de agosto. Allá, Bolivia. de la paz y que queremos felicitar a nuestra amada Bolivia ya que cumple 197 años ¡Felicidades Bolivia! Quiero agradecer a quien se encarga del vestuario que nosotros lucimos lo todos los sábados Hablamos de Boutique Gloria, de mi querida Caterina Aguirre Quien le ofrece a la distinguida dama elegante de pollera En telas y bueno, trajes tan hermosos como en polleras Modelos personalizados al gusto del cliente, bordados a mano en perlados, paradas modernas y exclusivas, personalizadas. Boutique Gloria se encuentra en la avenida Collazurgo, número 1479, al frente del Colegio Max Toledo. Usted puede llamarnos para cualquier consulta al 788-50087. Vaya el saludo a cada una de las fraternidades allá en Santa Cruz que han confiado en Boutique Gloria. Boutique Gloria, de nuestra querida amiga. Glo eh, Caterin Aguirre, que precisamente confía en su programa Fiesta Mayor. Bueno, queridos amigos, momento también de agradecer a quienes se encargan de nuestro arreglo personal y vamos a hablarle de Candice Estilista Sí, señores, usted quiere realizarse un corte un cambio trascendental Candice Estilista, realiza servicios de tintes cortes para damas como también para caballeros además de manicure, pericure, peinados pintado de uñas hidratación de cabello, entre otros para la gente de buen gusto y gente exigente Candice Estilista nos encontramos en la calle Mercado Edificio Mariscal Ballet planta baja local número 9 pueden llamarnos al 220 1869 o al celular 791 45 Candice Estilista hoy nos hemos bailado Saya hemos bailado eh... Eh, tobas, morenaditas, caporales, y nos faltan los ritmos para seguir bailando. Mi querido Max, y, y el, tiempo, y el ¿Y tiempo? tiempo. Max, me queda agradecerte por la presencia. Por favor, gracias con algunas palabras invitación. para brindar por no. nuestra amada patria. Son 197 sí. años, te amamos. Gracias, gracias por toda esa majestuosidad que tiene cada departamento. No. Yo creo que necesitaríamos, no sé, 500 años para poder visitar cada lugar sí. de nuestra olinda oh, Bolivia. Felicidades, Bolivia. Felicidades, sí, entonces, Bolivia. Por ella, por este mes de la madre tierra también. Y a todos los cumpleañeros que el día de hoy están cumpliendo años, tienen dos, dos, dos festejos. Dos festejos y por dos. Por Bolivia primis. y por ser cumpleaños. Así es, así primis, es. Prindis, mi querido Max, hecho. Muchísimas gracias. Ya saben gracias, los consejos siempre. de Max. Aquellos que ya están aburridos de su pareja, váyanse a Copacabana, entre de la iglesia, ¿ya? por favor. No, y también denme el teléfono de celular porque queremos saben, tenerlo también en nuestras fiestas. Prostos, matrimonios, bautizos, despedidas de solteras, despedidas de las suegras y todo lo demás, al 762 y las 24 horas, queridos amigos. Estamos con novedades en elaboración de bebidas para realizar los eventos también, todo en comida, en bebidas. En todo. Innovaciones, innovaciones. Los matrimonios ya no los estamos realizando como los, sino estamos innovando. Por ejemplo, eh, bueno, no tenemos el permiso porque ya esta semana estamos atendiendo una boda todo de negro, manteles negros, servilleta de, de negro. negro. Es que yo sabía es que era la rodar. pareja lo quiere así. Ellos son zoqueros, te cuento. ¡Ah! Bro, metal. Yeah. ¿Cómo es? Yo, sí, ¿no es? Heavy metal, <risa> sí, sí. Me hubiese gustado, bueno, <risa> hacer unas tomas, bueno, esta semana, la siguiente a veces semana. A ver si nos compartan las fotos. No tenemos permiso, es que hay que pedir permiso. Ah, ya. Pero ¿Ya vaya ves? este saludo para nuestros queridos. Sí, sí, sí, a ellos. Eh, para esa parejita que está haciendo una El boda no. singular, única. Sí, ¿Sí? única, única. O Felicidad, sea, que nosotros nos caracterizamos en eso y han confiado. Desde la torta te cuento. ¡Qué lindo! Felicidades por ah, eso por también ella, Por ella, por ella. Chin, Chin, chin que Saludos queridos sabado. amigos. Dios mediante. Vamos a estar acá familia, muchísimas gracias, como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarlos hasta estos momentos, que tengan buen resto de jornada, siga con la programación de Avia la Televisión, y este fin de semana también, siga de la, con la programación de Avia la Televisión. Será Saluditos hasta a Villa Copacabana, ah, sí, fiesta, ¿no? sí, sí, sí, sí, Sí, sí, sí, a todas las zonas. Yo que de aquí me voy ahí, espérenme un momentito. Muy bien. <ríe> chao, familia, buenas noches, como siempre ha sido un gusto, hasta el próximo sábado. chao, chao. Chao, chao, chao, chao.